Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar en esta videoconferencia de la Cátedra de Investigación Educativa, eh, quiero ofrecer una disculpa por el retraso, pero también quisiera que las y los estudiantes que están en este momento conectados desde sus casas o los diferentes centros o en el lugar donde se encuentre, sepan que esta videoconferencia forma parte de las actividades del quinto encuentro de investigación educativa del Centro de Investigaciones en Educación y de la Escuela de Ciencias de la Educación acá de la UNED y que eh, como es parte de estas actividades eh, eh, tenemos estudiantes y profesores que están participando presencialmente de esta actividad acá en la sala de videoconferencias del, de la sede de la UNED en Sabanilla y que estábamos acomodándonos un poquito para poder iniciar con la actividad este, les doy la bienvenida les recuerdo que esta esta videoconferencia sobre elaboración de instrumentos y técnicas de recolección de datos e información de investigación educativa eh, va a tener un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, por esta razón este, pueden ver la LAS y los estudiantes que estén matriculados en cualquiera de las asignaturas y también que estén llevando a cabo trabajos finales de graduación eh, en sus diferentes lugares. Eh, les agradezco mucho que estén participando también pueden formular las preguntas a través del chat que va a estar la, la tutora Dorians eh, re, recibiendo estas consultas y al final de la presentación yo voy a estar eh, atendiendo las dudas tanto que se presenten acá en la sala como las que se presenten en el chat de la videoconferencia entonces voy a iniciar la videoconferencia este, sobre por qué y la importancia de la recolección de datos y de la obtención de información para la investigación bueno, necesariamente cuando llevamos a cabo una investigación para poder decir que hicimos una investigación, tuvimos que recolectar algún tipo de dato o algún tipo de información, dependiendo de, de la disciplina y del paradigma y lo que estemos investigando, pues hay diferentes fuentes de información las principales fuentes de información se pueden obtener pues de estadísticas o informes nacionales e internacionales verdad de manera que estuviéramos trabajando una base de datos que tuviera estadísticas del censo o estadísticas de, eh, de la encuesta de hogares o algún tipo de instrumento que ya fue prediseñado y ya fue aplicado y cuyos datos muchas veces hoy día se encuentran en repositorios de datos de información y también podemos obtener estas informaciones a través de encuestas o cuestionarios en la parte más cuantitativa y a través de entrevistas u observaciones. ¿verdad? Tengo que hacer aquí un tengo que señalar acá que tanto en investigación cuantitativa como cualitativa hay otras técnicas para recolectar información que no son solamente los cuestionarios y las encuestas y las entrevistas y las observaciones sin embargo yo hoy solamente en esta ocasión y en esta videoconferencia a enfocarme en estas dos porque siento que revisando algunos materiales y viendo algunos trabajos etcétera y por las necesidades de formación que creo que tenemos acá en investigación educativa que tenemos que conocer por lo menos estos instrumentos y conocerlos bien porque de nada vale decir que los estamos aplicando si no los estamos aplicando de forma correcta entonces yo voy a enfocarme en estos y ustedes también tienen la oportunidad en su formación profesional y cuando realicen sus trabajos de graduación etcétera de profundizar en otras técnicas y en otros instrumentos de investigación que se encuentran en la literatura académica sobre investigación en general y también sobre investigación educativa verdad entonces, por esta razón yo me voy a enfocar eh, básicamente en estos instrumentos. Eh, tenemos que entender las diferencias y los alcances de cada enfoque, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Entendamos que hay diferencias. Y sobre todo, quiero hacer énfasis en esto, tenemos que comprender la importancia de elaborar buenos instrumentos para recolectar información. ¿Por qué? Porque si no sabemos elaborar un buen instrumento de recolectar información, adivinen qué pasa. Toda nuestra investigación va a estar equivocada, porque cuando lleguemos a presentar los datos y los recogimos de forma equivocada, todo lo que presentemos va a estar malo, o no va a ser, o no va a dar respuesta a nuestros objetivos, o no va a dar respuesta a lo que queríamos indagar o simplemente eh, vamos a fallar en, en lo esencial. A final de cuentas si planteamos una investigación queríamos dar respuesta a un problema y este si no lo planteamos de forma adecuada, pues vamos a fallar en, en la parte medular de nuestra investigación y para poder recoger información tenemos que tener ya la claridad de nuestro enfoque es decir como como saben hay otras videoconferencias hay otros recursos que hablan sobre lo, lo que son los enfoques de investigación etcétera yo no voy a profundizar sobre esos aspectos en esta tarde pero ustedes cuando llegamos a este punto de elaborar los instrumentos tienen que tener claro que uno ya su enfoque tiene que estar definido y dos ya ustedes saben cuál es su problema y qué es la información que ustedes quieren recolectar verdad entonces que tengamos esto muy claro porque una cuestión está relacionada con la otra verdad ya tenemos que tener la claridad de lo que queremos llegar a investigar entonces con relación al enfoque cuantitativo cuáles son las técnicas más usuales que se utilizan en el enfoque cuantitativo bueno el cuestionario tipo encuesta y las escalas verdad y ahorita vamos a profundizar específicamente sobre cómo se aplican y cuáles son los cuestionarios tipo encuesta y las escalas verdad cuál es el cuestionario tipo encuesta es el que sirve para recoger información a gran escala verdad yo estoy en una escuela y necesito conocer la información de todo el cuerpo docente que está compuesto por 44 docentes de diferentes disciplinas entonces este es un tipo de instrumento que me va a permitir estandarizar cierta información porque me va a permitir recopilar esta información de forma bastante rápida y sistemática de forma tal que yo la pueda exponer usualmente como debe ser en la investigación cuantitativa de forma numérica es decir qué porcentaje o qué número de personas representa verdad está la, las personas que contestaron a mi cuestionario en este caso una, un cuestionario puede tener un uso descriptivo verdad esto es importante tenerlo claro es decir yo voy a describir lo que la gente piensa lo que la gente dice lo que la gente siente lo que la gente manifiesta o explicatorio yo voy a dar explicaciones sobre lo que la gente está haciendo sobre lo que la gente está aplicando sobre lo que la gente realiza o exploratorio. Yo quiero ver lo que la gente cree que es, lo que la gente cree que da, ¿verdad? Esos son básicamente tres de los principales usos que uno le puede dar a un cuestionario. De un cuestionario, de un cuestionario digamos de tipo cuantitativo, nosotros podemos derivar otro tipo de investigaciones cualitativas para profundizar aspectos que las limitaciones de las preguntas que nosotros formulamos pues no nos permiten profundizar como todos ya sabemos en general algunas cosas son muy básicas pero me parece importante repasarla los cuestionarios se componen de preguntas abiertas o preguntas cerradas como todos pues ya estamos hemos estado revisando los textos etcétera las preguntas cerradas son esas opciones que vamos a ver un poquito, un poquito más adelante en los ejemplos donde yo nada más tengo la opción de marcar y seleccionar una opción y las preguntas abiertas son aquellas donde yo puedo escribir una opción que no necesariamente ha sido predeterminada por mi persona como investigadora o investigador que estoy realizando esta investigación verdad entonces cada una tiene sus ventajas y sus desventajas pero básicamente esas son las dos formas de componer un cuestionario para aplicarlo en un tipo de encuesta muy importante todo cuestionario debe tener una introducción verdad donde indique uno el título de la investigación y el fin de la investigación Dos, ahí me, me salto un número dos, el carácter confidencial y anónimo de las respuestas. Tres, instrucciones para completar el cuestionario. Y cuatro, dónde dirigir cualquier duda o consulta respecto a la investigación. Esto tiene que ser un encabezado que vaya en la parte de arriba del papel, donde yo voy a decir, bueno, esta investigación se titula prácticas pedagógicas que son desarrolladas por las docentes de la escuela tal o en el centro educativo tal el carácter de esta recolección de información es anónima es decir yo no quiero saber su nombre ni ni cómo se llama usted pero sí quiero que usted conteste para poder generar un, una estadística sobre lo que está sucediendo verdad tiene que establecer instrucciones para completar el cuestionario, es decir, bueno, usted necesita un bolígrafo, necesita un lapicero, eh, por favor llene esto de forma, siéntese en un escritorio y lo completa, ustedes le van dando la información a la persona. Y también me parece importante dónde dirigir cualquier duda o consulta, es decir, tiene que poner su correo electrónico, ¿verdad? Y decir, bueno, si queda alguna duda sobre los resultados de esta investigación, me puede escribir a esta dirección de correo electrónico o puede dirigirse a este centro de investigación o puede contratar a esta persona o a esta otra persona o a esta institución que es la forma usual para cuando la gente después de completar un cuestionario le queda alguna duda o alguna consulta verdad sobra más que, creo que no está de más perdón decir que ustedes tienen que pedir un consentimiento verdad Princip eh, tanto si trabajan con personas adultas como con personas menores de edad pero con muchísima más razón con personas menores de edad porque ustedes pueden pedirle un consentimiento inclusive de forma oral a un adulto ¿verdad? y decirle, usted me facilitaría completar este cuestionario y el adulto le va a preguntar por, sobre qué es el tema, ¿verdad? Y usted le dice, bueno, es sobre este, los recursos institucionales que tienen los estudiantes en la institución. Ah, bueno, perfecto, yo estoy de acuerdo con participar. Pero en el caso de los niños y de los menores de edad, las únicas personas que están autorizadas a brindar cualquier tipo de consentimiento, investigación cuantitativa y cualitativa, quede claro, son los padres o los encargados de ese menor de edad. Y recuerde que uno es menor de edad hasta que cumple los 18 años, eso significa que cuando trabaja con personas que ya parecen que son grandes, como los de 17 años y los de 17 y medio, a pesar de que tengan 17 años y están en probablemente un nivel de conciencia, y de raciocinio alto, o sea, ya pueden contestar un instrumento y podrían determinar si quieren o no quieren hacerlo que también no es que se les va a obligar a hacerlo porque son menores de edad igual se les pregunta pero el consentimiento tiene que ser firmado igualmente por sus padres o encargados entonces esos aspectos son importantísimos en ambos tipos de elementos eh, luego al momento de completar los cuestionarios las secciones deben de venir separadas y numeradas verdad es decir cuando uno formula un cuestionario eh, en un cuestionario de diferentes secciones por ejemplo la sección a datos sociodemográficos y ahí van las preguntas, ¿verdad? La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, luego va la sección B, atención socioeducativa. Aquí obviamente estoy partiendo de un ejercicio ficticio que yo me inventé de secciones de un cuestionario, ¿verdad? La sección B, la atención educativa, la sección C, las escalas de actitudes frente al bullying o el acoso escolar y la sección D donde yo pondré una o dos preguntas abiertas para explorar algo que en el cuestionario ya se me hacía muy difícil tipificar o operacionalizar para poder ponerlo como marque o seleccione, verdad, pero es muy importante, eso, eso no quiere decir que todos los cuestionarios tienen que tener cuatro secciones, verdad, o sea, un cuestionario puede tener una única sección de una escala, o puede tener una un, dos secciones sobre una escala y preguntas cerradas, o puede tener una escala y preguntas abiertas, es decir, esto es solamente un ejemplo. De que un cuestionario tiene que tener, que tener las secciones que correspondan Y pues si es solamente una sección lo que ustedes van a necesitar Porque con una sección ustedes van a recopilar la información que ustedes consideran necesaria Para dar respuestas de investigación Pues solamente eso van a necesitar verdad Entonces no es que cada cuestionario tiene que tener cuatro secciones Tiene que tener las secciones que yo necesite para recolectar la información A la cual voy a dar respuesta a mis objetivos y a mi problema de investigación enunciados claros aquí puse el número de página 117 120 para las estudiantes que están llevando eh, fundamentos y metodología de la investigación 1 y las personas que ya lo llevaron y tienen el libro de texto también pueden repasar esta información en esos números de página los enunciados tienen que estar claros es decir los enunciados deben estar relacionados con mi objeto de estudio y la operacionalización de variables que he llevado a cabo. Si voy si yo planteé que iba a ser una, una investigación sobre acoso escolar, mis preguntas no, no pueden ser dónde nació este qué, qué comió en la mañana, qué cenó en la tarde, qué merendó, este, qué opina de de los nuevos programas de español, es decir, esas preguntas no se relacionan en absoluto con mi objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, las también muchas veces tenemos claro el objeto de estudio pero adicional al objeto de estudio se nos ocurre que queremos preguntar más y más cosas que luego no vamos a saber qué hacer con esa información es decir lo más importante es preguntar únicamente lo que va a dar respuesta a lo que yo ya he planteado en mis objetivos y en la operacionalización de mis variables verdad si no va a dar respuesta a ninguna de esas dos cosas entonces yo no necesito hacer esa pregunta tengo que estar enfocado en lo que es la, la investigación que yo quiero realizar y los enunciados tienen que estar claros y aquí hay algunos ejemplos verdad eh, de estos ejemplos inclusive los tomé de un de un trabajo de uno de los cursos verdad el objetivo de esa investigación decía identificar las condiciones socioeconómicas y puse el objetivo 2.6 que decía analizar los datos obtenidos como resultado de la investigación verdad y donde empieza el número 6 que hay quedó un poquito pegado arriba dice qué tipo de ingreso tienen y eso que dice pregunta formulada fue la, la forma en la que la persona formuló formuló la pregunta decía salario sector público salario sector privado salario ocasional ingreso por cuenta propia entonces vean los inconvenientes que yo le veo a esa forma de preguntar esto uno eh, están preguntando dos cosas en un, en un mismo momento cosa que no está mal pero me parece que no está en general bien planteado número dos eh, no hay nada más indiscreto que preguntarle a una persona el salario, ¿verdad? Es decir, eh, nadie quiere andar eh, con un extraño que llega o se detiene por la calle o este, tampoco que lleguen al centro educativo y me pregunten cuál es mi ingreso y yo tenga que decirle mi ingreso así como en números netos. Entonces. Creo que esas son cosas que tenemos que tener en consideración, por eso me parece que la pregunta no está bien planteada. Entonces, en la otra columna, en la columna de al lado, dice señale su condición laboral actual, ¿verdad? Y entonces ahí hay diferentes opciones que la persona puede marcar. Asalariado sector público, asalariado sector privado, trabajo por cuenta propia, trabajo doméstico remunerado, trabajo no doméstico no remunerado. Y hay una opción de pregunta abierta que dice otra condición en caso de que la persona tenga otra condición y abajo hay otra opción de pregunta que dice "Indico su ingreso mensual aproximado lo que no implica que su ingreso de estar trabajando porque una persona puede tener trabajo doméstico no remunerado y aún así recibir un ingreso por parte de alguna persona en, en su círculo o en su o en su lugar familiar verdad entonces pues es más lo, lo más correcto es preguntarle a las personas sus ingresos por rangos verdad es decir de 0 a cien mil colones mensuales de ciento mil a trescientos mil o sea esos rasgos los dispuse yo porque era nada más un ejemplo verdad pero la persona mejor se puede identificar con uno de esos rangos en lugar de tener que darnos cuál es su salario neto o bruto como se lo estamos solicitando en la pregunta de la par y a lo segundo que quería llamar la atención es que el objetivo 2.6, analizar los datos obtenidos como resultado de investigación, eso no puede ser un objetivo, ¿verdad? Primero porque yo no lo puedo operacionalizar, porque eso es algo que yo tengo que hacer porque estoy haciendo una investigación, es decir, yo tengo que analizar los datos e interpretarlos. Entonces, esto no puede formar parte de los objetivos de mi investigación. Por ende, yo no le podría dar respuesta exactamente a través de una pregunta. Eh, pero este es un ejemplo, digamos, de cómo se podrían retomar, por ejemplo, preguntas con ciertas características, en este caso condiciones socioeconómicas, ¿verdad? De forma tal que se enuncien bien las preguntas y que las selecciones sean realmente acordes con la población y con los intereses de la investigación, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo de otra pregunta, dice ¿Tienes algún dispositivo móvil, teléfono, celular, tablet, PSP, laptop, etcétera? Sí, ¿cuál es? No, ¿verdad? y yo digo bueno no sería más sencillo preguntar a la persona marque con una X los dispositivos móviles que posee teléfono celular o smartphone tableta o ipad laptop psp o ninguno verdad de esa forma la pregunta que estaba a la par y que tenía prácticamente tres opciones de respuesta abierta en un mismo enunciado yo la transformé en una pregunta muy sencilla donde voy a saber exactamente la misma información sin que la persona tenga que escribir nada ni poner nada ahora si yo quiero saber cuántos dispositivos tiene le puedo preguntar de, si podría poner una opción de respuesta abierta a la par por ejemplo de teléfono celular y decir si marcó sí indique cuántos celulares tiene cuántas tabletas tiene ojo Solo si esa información es relevante para mi investigación y yo la voy a utilizar en algo que me va a servir para dar respuesta a mis objetivos si la cantidad de teléfonos celulares o la cantidad de tabletas que los estudiantes tienen no me va a ser relevante entonces para qué voy a hacer esa pregunta verdad por eso estoy diciéndoles que tiene que ir siempre en función de mis objetivos y de la operacionalización de respuestas de, de las preguntas perdón como venía diciendo no podemos inducir a las respuestas verdad esta pregunta induce ya con un sesgo importante. ¿Está de acuerdo con la mala gestión del director de la escuela del llano de Alajuela? Le estamos diciendo que, es, que la gestión es mala a la persona, ¿verdad? Y claramente muchas veces formulamos la pregunta pensando en lo que queremos recibir de respuesta. Primer error. Eso es como cuando los periodistas llegan a la televisión y le preguntan a la persona, ¿por qué cree usted que es malo el gobierno del presidente tal? Y uno dice pero ya está diciendo que es malo entonces ya usted está partiendo de un sesgo como entrevistador los mismos errores que cometen muchas veces en el periodismo los cometemos nosotros cuando hacemos investigación y ponemos los sesgos de lo que queremos recibir de información en los enunciados de las preguntas verdad en este caso la pregunta sería mejor formularla con considera usted que la gestión de la del director de la escuela de llano de la escuela es muy buena buena regular pésima o mala no sé verdad pero ahí tenemos que variar la forma en la que preguntamos esto para no inducir a las respuestas que queremos recibir verdad por otra parte los enunciados deben ser claros y adaptados a nuestra población de estudio verdad y la primera pregunta la 8 no necesariamente la que dice 8 no necesariamente está mal dice tiene acceso a internet de banda ancha en su hogar sí pase a la pregunta 10 o no. Pero yo pienso, todo el mundo sabrá el concepto de banda ancha, ¿verdad? Digo yo, pues probablemente yo lo sepa, pero pues tal vez muchas, qué sé yo, si le estoy preguntando a las mamás de los chiquitos de primer grado y tal vez el que paga la banda ancha en la casa es el tío o la tía o el abuelo o la abuela o el esposo o el compañero, ¿verdad? Y la señora no sabe qué es banda ancha, pues yo le voy a tener que describir ese concepto en el mismo enunciado. Entonces, Cuenta en su casa con conexión a Internet de banda ancha, conexión permanente a Internet contratada por medio de lice, cable módem de alta velocidad o un servicio similar. Entonces la persona va a poder entender que lo que yo le estoy preguntando se parece a algo que ha oído o que sí tiene en la casa, ¿verdad? por esa razón los enunciados deben ser claros y adaptados a nuestra población de estudio y ojo que no estoy poniendo ejemplos de niños y niñas pero igual y sobre todo si vamos a encuestar a niños o niñas de ciertas edades los enunciados que vamos a utilizar tienen que ser claros y adaptados a las poblaciones de esas edades verdad no les podemos preguntar a los chiquitos la maestra emplea estrategias diversas o de la diversidad o de la neurociencia para aplicar a los conocimientos y ¿Sí? Bueno, un chiquito no va a saber estrategias de la neurociencia, ¿me explico? Eso lo, es más, muchos profesionales de educación no lo tendrían completamente claro. Entonces, si yo he identificado en la práctica cuáles serían esos ejercicios de la neurociencia o de la diversidad que yo quiero implementar, entonces yo voy a ponerle su maestra, lo ha puesto a hacer esta actividad así ah, o no su maestra eh, los pone a practicar esto en la pizarra así ah, o no las estrategias de lo que representa ese concepto yo ya lo tengo que haber operacionalizado y yo ya lo tengo que tener claro para poder identificar de qué forma yo lo voy a hacer en mi cuestionario a través de una pregunta verdad entonces eso es muy importante si no tenemos claros los enunciados y no sabemos a quién le vamos a hacer ese cuestionario entonces no lo vamos a poder hacer bien cuidar la redacción de las preguntas con dualidad en el sentido de su formulación o preguntas compuestas y esto es muy muy frecuente yo lo he visto más frecuente de lo que quisiera en realidad que suceda dice estaría de acuerdo con una reducción parcial o total de las clases de reposición que lleva a cabo la docente bueno es que hay dos opciones yo podría estar parcialmente de acuerdo con una reducción parcial o podría estar de acuerdo con una reducción total verdad pero ahí le estoy preguntando las dos cosas al mismo tiempo pero, y muchas veces formulamos preguntas en ese sentido. ¿Cree usted que está bien o mal la gestión o que debió haber llamado a la otra persona para haberle dicho? Y entonces, ya una pregunta que era solamente una pregunta se convirtió en un enunciado de una pregunta compuesta, ¿verdad? Donde hay un nivel de dualidad que no me permite saber si la persona estaba de acuerdo con la reducción parcial o la total. Y, y si le damos una opción de cuestionario cerrado, pues muchísimo menos que nos vamos a dar cuenta si quería, si lo quería parcial o totalmente entonces tenemos que cuidar esa elaboración de los enunciados porque si no nuevamente no vamos a obtener la información adecuada y vamos a inducir a las respuestas este es solamente un ejemplo de cómo se podría ver una pregunta en un cuestionario es decir de la siguiente lista cuáles tecnologías portátiles recuerdas haber utilizado alguna vez en la vida puede marcar todos las que has utilizado alguna vez en la vida teléfono celular tableta wipad, computadora portátil o laptop reproductor de música o mp3 Entonces la persona tiene el recuadro ahí donde puede marcar con una X lo que la persona ha utilizado verdad y que esté claramente el espacio la pregunta ven que dice a 6 es decir está numerada para yo poder este luego procesar esa información en excel o en el en el programa que yo utilice para procesar esos datos ahora vamos a pasar a lo que son las escalas las escalas tipo Likert este, son uno de los recursos más utilizados para hacer eh, recolectar información cualitativa porque en las escalas tipo Likert y aquí hay una, una escala de ejemplo en esta presentación que se llama escala de actitud hacia la alimentación que está publicada en esta investigación de lima serrano lima rodríguez y sáenz bueno en el 2012 que inclusive ojo la instrucción de este cuestionario dice Queremos conocer cuál es tu opinión sobre las siguientes cuestiones. Por favor, marca solo una casilla para cada fila. Si marcas más de una, no podremos contar tus respuestas. Si es difícil elegir solo una respuesta, piensa en cuál es tu opinión la mayor parte del tiempo. Es decir, las personas que están formulando este cuestionario, le están explicando a la persona cómo debe contestar esa pregunta. ¿verdad? Y entonces dice así hay una serie de ítems que podemos utilizar como ejemplo creo que comer sano es importante para mi salud en general y dice totalmente desacuerdo bastante en desacuerdo ni de acuerdo ni desacuerdo bastante de acuerdo totalmente de acuerdo este tipo de escalas que miden qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo está una persona con un enunciado son las que le llamamos escalas de tipo Likert. son muy prácticas de, de utilizar porque podemos meter una serie de enunciados en las escalas que nosotros construimos pero tenemos que tener no podemos descartar nada de lo que yo dije anteriormente sobre la construcción de enunciados Aplica igualmente a la hora de construir enunciados para escalas tipo Likert, es decir, no puedo ni formular mal los enunciados, ni ponerle juicios de valor, ni, ni los componentes de la dualidad, porque entonces estamos nuevamente viciando la escala tipo Likert que estamos utilizando, ¿verdad? entonces vean qué sencilla esta escala que están utilizando acá dice creo que comer sano es importante para mi salud los alimentos preparados en casa son mejores que los preparados en hamburgueserías y pizzerías me siento mejor comiendo sano eh, mi dieta es saludable no tengo la autodisciplina necesaria para comer sano es decir las personas pueden ahí variar y decir qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo están con esos enunciados y eso lo podemos aplicar también con docentes de escuelas con padres de familia con los directores con lo inclusive con los niños y las niñas estas son cosas que un niño podría o una niña podría responder y podría decir eh, eh, me gusta la forma en la que la maestra enseña en la clase y ahí voy a enseñarles ahora un, un elemento que es importante incorporar de acuerdo a la, a la edad de los niños, verdad. Pero estas son un tipo de escala que podemos aplicar y que está nuevamente en la mayoría de la literatura en investigación. Y si uno busca en Internet explicaciones sobre cómo elaborar una escala tipo Likert, se encuentra prácticamente en cualquier libro de metodología de la investigación cuantitativa eh, que existe eh, en las bibliotecas y en, las, en los repositorios virtuales de aprendizaje. ¿verdad? Esta es una de las opciones que podemos utilizar. También están las escalas de diferencial semántico y aquí hay un ejemplo de una escala también publicada en otro artículo de investigación de Martina Gutiérrez Mejía y Teruquina que se llama diferencial semántico para medir la percepción del estudiante acerca del adulto mayor en general. ¿Cuál es la diferencia entre una escala tipo Likert y una escala de tipo de diferencial semántico? Vean por ejemplo esta escala que está por acá utiliza un rango numérico de 1 a 7 el 1 significa que la persona considera que el adulto mayor es completamente independiente y la 7 número 7 que está completamente al otro extremo implica que esa persona considera que ese adulto mayor es completamente de dependiente entonces las escalas de diferencial semántico lo que hacen es completamente contrastar entre una cosa que podría ser a y podría ser z ¿Verdad? A través de los números, ¿verdad? Esa escala podría ir de 1 a 10 o podría ir de 1 a 5. En este caso ellos determinaron que va de 1 a 7. Pero vean, por ejemplo, cómo contrastan lo que quieren saber con esta escala de diferencial semántico. Sobre el adulto mayor dice, ¿es independiente o dependiente? ¿Es productivo o improductivo? ¿Es saludable o enfermizo? ¿Es intolerante o tolerante? ¿Es hábil o torpe? ¿Es confiado o desconfiado? Es decir, están contrastando dos polos de lo que podría ser la respuesta que una persona le dé a la investigación verdad entonces este tipo de escalas las podemos utilizar también con niños bueno la maestra es buena o es mala y ahí le pueden poner de 1 a 3 verdad bueno es no sé o de 1 a 10 para que el niño ponga Solo por decir una cosa no es que vayamos a, val a valorar a las maestras en términos de si son buenas o malas es solamente para para explicar cuál es la lógica del diferencial semántico es contrastar una posición que podría ser 100% de, de cierta condición o 0% de esa condición verdad, a través de lo que es este la escalada de diferencial semántico. Cuando trabajamos con niños pequeños y esto también puede aplicar inclusive a la escala Likert y esto está también en el libro de Macmillan y Schumacher que utilizamos en fundamentos y metodología de la investigación 1. Esta es una escala de diferencial semántico para niños pequeños, es decir, en lugar de ponerle si está completamente de acuerdo, en desacuerdo, medianamente en desacuerdo, porque un, un niño de 4, 5, 6 años le costaría mucho. Eh, entrar en esta dinámica y asociarse a este, a, a este enunciado, le podemos poner, por ejemplo, estas caritas donde el estudiante puede poner cómo se siente con relación a la enseñanza de las ciencias, cómo se siente con relación a la aritmética. Y nuevamente, aquí quiero hacer énfasis, los enunciados para trabajar con niños de 6 años o 7 años tienen que ser enunciados sencillos, ¿verdad? No van a ser enunciados que tengan eh, elementos muy complejos que al final de cuentas ni porque le ponga uno las caritas o verdad o las expresiones el niño no o la niña no vaya a poder entender qué es lo que yo le estoy preguntando o qué es lo que yo le quiero preguntar verdad evidentemente les estoy planteando acá instrumentos que ya han sido probados validados y que durante muchísimos años en investigación educativa y en la investigación en general se han venido utilizando y se han venido aplicando y sabemos que son efectivos y que funcionan verdad entonces por favor eh, pues investiguemos respecto a estos a estas técnicas y cómo se utilizan algunos aspectos básicos para aplicar una encuesta y yo creo que estas son preguntas que tenemos que hacernos inclusive antes de problematizar y de elaborar los objetivos pero sobre todo al momento de escoger nuestra población de estudio que no es el tema de esta videoconferencia verdad y el tema de esta presentación pero que es importante hacerlo pregunta pueden las personas responder este cuestionario sin comprometer información personal o institucional esto incluye a niños y niñas, ¿verdad? Es decir, vamos a llegar a, a preguntarle a los niños sobre situaciones que los van a comp comprometer o a docentes o a padres de familia en diferentes circunstancias que pueden ir desde lo político, desde la relación de los docentes o de los padres con el centro educativo, con el Ministerio de Educación Pública, con en la comunidad, con lo que sea, a los niños con su maestro o con sus padres o a, o, o a los niños y a las niñas. En su nivel emocional, es decir, les voy a preguntar y les voy a hacer preguntas que los van a terminar afectando sobre cómo se sienten ellos o ellas, si se sienten bien o se sienten mal, o sea, son cosas que tenemos que cuestionarnos al momento de elaborar cuestionarios, ¿verdad? ¿A quién le voy a aplicar este cuestionario? ¿verdad? Entonces eso es súper importante y además en qué momento lo voy a aplicar. Verdad, vamos a llegar a aplicar un cuestionario con los docentes, 20, 30 docentes de una institución en tal lugar y el direct, sobre el desempeño de la dirección del centro educativo y el director ahí sentado a la par de ellos y bueno, eso va a ser incomodísimo para todos, para ustedes como investigadores, investigadoras, para los docentes que están contestando y para el director que está ahí viéndolos que le están que van a dar una opinión, un criterio sobre su gestión en a través de un instrumento que pues va a arrojar información que a veces es positiva y a veces es negativa y a nadie muchas veces le gusta que le señalen errores, ¿verdad? Entonces, creo que esas son consideraciones súper importantes, ¿verdad? Luego, la otra, realmente las personas a quienes les voy a aplicar este cuestionario saben la información que les voy a consultar y aquí vuelvo a poner este este ejemplo de las neurociencias. Le voy a preguntar de neurociencias a los adolescentes de 12 años y no saben nada de neurociencias, ¿verdad? Es decir, o sea, no podemos pedirle a gente que sepa de neurociencias cuando no sabe de neurociencias, ¿verdad? Entonces este ejemplo, le vamos a preguntar a quién de costos administrativos, a quién de estrategias pedagógicas, preguntas sobre niños sobre aspectos que no están en capacidad de contestar. ¿Cuánto ganan en su, sus papás? Qué va a saber un chiquito de 6 años o qué idea va a tener sobre cuál es el ingreso en su fa, en su familia o en su casa. Son son preguntas que esas personas no están en capacidad de contestar. Entonces, al momento de seleccionar nuestra muestra y al momento de formular los cuestionarios y pensar a quién se lo vamos a aplicar, tenemos que pensar si esas personas están en capacidad y además, si son las personas que nos pueden brindar la información para nuestra investigación, ¿verdad? y aquí vuelvo a poner esto otro si son menores de edad he solicitado consentimiento de sus padres para que me contesten estas preguntas por ejemplo si usan facebook o no usan facebook lo, bueno son cosas que les tenemos que preguntar solamente bajo el consentimiento informado de sus padres o encargados verdad algunas recomendaciones para llevar a cabo encuestas bueno las preguntas cortas son más efectivas es verdad la pregunta es que tiene demasiado enunciado probablemente o no estaba bien formulada o realmente era muy poco viable de formularla a través de un cuestionario cerrado <coughs> hay que evitar la redacción en negativo como este ejemplo no cree que está mejor la escuela desde que se implementaron los nuevos programas de español Verdad, estamos haciendo ya le estamos otorgando una connotación negativa a los enunciados que estamos llevando a cabo hay que examinar bien los objetivos de su investigación los constructos, los constructos los constructos teóricos y la operacional la operacionalización sin esto no podrá tener éxito en la, en la elaboración de su encuesta verdad es bueno hacer una prueba para valorar si todo se entiende y si hay errores de digitación o de forma. Esto es súper importante. Que se nos fue un dedazo, que cuando le pasamos el cuestionario, a, a, aunque sea a la mamá de uno o a la tía o al tío, que si entiende lo que yo estoy preguntando y si lo que yo estoy preguntando se quedó claramente, si las opciones de respuesta que yo coloqué estaban bien. Esto es a lo que le llamamos, en cierta forma, también validación. Que no lo estoy diciendo acá, que es cuando uno se lo entrega a unos expertos, pero también algunas pruebas son para ver, por ejemplo, cuánto va a tardar la persona en completar este cuestionario. Es decir, yo necesito saber, porque si hago un cuestionario que tiene 100 preguntas y las personas van a durar 45, 45 minutos completándolo, pues, es decir, pues me parece bastante extenso, ¿verdad? En qué condiciones vamos a aplicar ese instrumento. Entonces, es importante hacer pruebas y valorar si todo se entiende, en cuánto tiempo se va a aplicar, etcétera y recordemos que las encuestas pueden ser autoadministradas o por medio de una entrevista es decir yo puedo dar llegar a un aula y sentar a los 20 docentes que son adultos y decirles bueno me completan este esta encuesta y aquí voy a estar yo para aclarar dudas o puedo ir persona por persona entrevistando a la persona y presentándome diciéndole mucho gusto yo me llamo tal estoy haciendo una investigación sobre este tema y me gustaría que usted me conteste una encuesta que vamos a tardar 30 minutos en contestar ambas estrategias son válidas verdad sin embargo este es importantísimo tener claro que estas son dos formas de administrar una encuesta verdad este para tener para, para poder recolectar esta información ahora vamos a hacer un paso un poquito radical vamos a pasar de lo que era cuantitativo donde ya vimos lo que era un cuestionario y una escala y los dos tipos de escala que presentamos que era la escala diferencial semántico y la escala tipo Likert. Y vamos a hablar del enfoque cualitativo, que además es uno de los enfoques más utilizados en educación, ¿verdad? Y en el cual yo veo algunas cosas importantes que tenemos que repasar. Primero que nada, este, la información de tipo cualitativo se caracteriza por la diversidad y la profundidad de la información recolectada en aspectos amplios, textuales o visuales. Es decir, lo rico de la investigación cualitativa es lo cualitativo, o sea, el contenido, la información que yo recojo. En la investigación cualitativa, al contrario de la investigación cuantitativa, lo importante es la narrativa. Por eso se debe guiar más la parte descriptiva y enfocar en recopilar la información de forma amplia, ¿verdad? Y algo súper importante que es el concepto de rapport. Hay que preparar el campo y establecer el rapport con la población. ¿Qué es el rapport? El rapport es una condición fundamental para hacer cualquier investigación, que es el momento en el que yo me siento cómodo y me siento seguro de que puedo establecer una entrevista o ser observado verdad durante cierto periodo de tiempo por la persona que me llega a investigar verdad si la persona no tiene confianza sobre la persona que le va a entrevistar si la persona no se siente cómoda teniendo un investigador en su clase o en su centro educativo observándolo, entonces la recolección de información no va a ser exitosa verdad y la única forma de establecer el report es conocer a las personas generando empatía siendo genuinos y genuinas verdad con nuestra forma de ser siendo claros con lo que vamos a hacer con la información y lo que queremos hacer con la información que vamos a recolectar escuchar y ser escuchado verdad yo creo que <coughs> establecer el rapport es una parte difícil creo que habría que explorar inclusive por aparte específicamente cuáles estrategias y técnicas existen para establecer ese rapport este sin embargo yo les puedo decir que usualmente eso depende un poco de la capacidad y la experiencia que tiene para hacer investigación verdad afecta absolutamente todo verdad esa, el, el rapor tiene que ver desde el lugar que yo escojo para llevar a cabo mi investigación verdad si la voy a sentar en el parque o si me voy a sentar en una sala privada donde la persona se va a sentir cómoda si yo llevo a la persona a la universidad o si yo voy a la casa de habitación de esa persona la disposición la hora en la que yo dispuse a esa persona a hacer la investigación es decir la cantidad de veces y de contactos que yo he establecido la forma en la que yo me vestí para ir a hacer ese ese cuestionario verdad es decir si yo llegué de una forma que verdad y, o sea, yo voy a hablar con el, la viceministra del, del ministerio de educación pública y llegué vestido con las chancletas, verdad pues probablemente la ministra la viceministra no me va a tomar muy seriamente verdad entonces eso es parte del reporte conocer a quién vamos a entrevistar o a quién vamos a observar y establecer contacto y que la persona nos conozca y sepa quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer y que la persona sienta confianza y que me puede hablar a mí de algo que va a ser un tema en muchos casos complejo o difícil verdad o, o, o, o que tiene sus, sus matices positivos y negativos y que tenemos que establecer un contacto tenemos que ser cordiales directos concisos en todo momento en la gestión del ingreso a la escuela o con las personas que serán informantes clave es decir no podemos llegar aquí hola mucho gusto Veas es que yo quiero hacer una investigación porque a mí la, la vecina me dijo que aquí hay tantos problemas y yo dije Ey, estos problemas me pueden servir a mí para hacer mi tesis verdad entonces de antemano el director nos va a hacer una cara como de Uf, verdad como que torta verdad me escogieron a mí porque aquí hay problemas verdad y entonces ya, ya empezamos mal no mire eh, yo soy estudiante de la universidad estatal a distancia eh, la verdad es que yo tengo un interés genuino en conocer cómo se han estado aplicando a nivel nacional los diferentes programas de español este ciertamente me interesa eh, la, la, las docentes que están en, en, en primer ciclo que están dando segundo grado porque ellas son las que se han visto eh, mayormente involucradas con la estrategia es decir el lenguaje que yo estoy utilizando la forma en la que yo me estoy expresando la forma en la que yo me estoy presentando introduciendo tanto con el director de esa escuela como con la maestra así se va a sentir si se va a sentir amenazadas si se va a sentir que verdad que va a salir pésimamente mal evalu evaluada, verdad, o, o, o investigada con respecto a la información que yo voy a, a realizar. Las personas tienen que tener claridad del objeto de estudio su investigación y el tratamiento que, se, la, que se, la de, se le dará, perdón, a la información, la aplicación nuevamente del protocolo de consentimiento. Bueno, este, mire, yo la vengo a entrevistar. Usted va a ser grabada con una grabadora de voz. Este, eh, yo le, con, le, le voy a asignar a usted un un pseudónimo que va a ser docente primer nivel 1 docente primer nivel 2 o sea su nombre no va a aparecer en la investigación esta investigación va, va a tener solamente fines académicos etcétera no y nuevamente asegúrese de que seleccionó el momento y el espacio indicado para hacer su entrevista es decir no es viable, ¿verdad? Que ustedes lleguen. Vea, vengo a entrevistarlo, eh, no importa si la entrevisto aquí en la, en la oficina del director, ¿verdad? Que puede probablemente ser el lugar más amenazante para una docente, ¿verdad? No solamente si el director estado no está presente, sino solamente el ambiente que hay en la oficina de la dirección puede que no sea el ambiente más cómodo verdad cree usted que podemos ir a la biblioteca a qué hora cree usted que, que considera que se siente más cómoda para llevar a cabo esta investigación para llevar a cabo la entrevista o en el recreo cuando los chiquitos están ahí jugando verdad y cuando los chiquitos juegan hacen escándalo y entonces la maestra sale a ver si el chiquito le está eh, jalando la camisa al otro si le pegó un bolazo y entonces la entrevista se ve constantemente interrumpida y constantemente este eh, la persona se distrae de lo que nosotros le estamos preguntando o lo que es peor la persona nos da la entrevista pero nos contesta las preguntas que nosotros quisiéramos que profundice en dos minutos y esa información al final de cuentas no nos va a servir de nada entonces nos perdimos el tiempo nosotros hicimos perder el tiempo a la persona verdad porque no escogimos ni el momento ni el espacio indicado para llevar a cabo esa entrevista o esa observación entonces creo que tenemos que tener estas consideraciones muy muy claras porque si no no vamos a poder hacer esto eh, primero vamos a hablar de la técnica de observación participante verdad y es que para hacer observación participante debo estar en el campo durante periodos amplios de tiempo para observar verdad es decir cuando mínimo dos o tres semanas dos o tres veces por semana para que lo que yo observe tenga algún tipo de, pues de, de, de, de, de validez verdad yo me acuerdo una vez estuve haciendo una investigación sobre cómo se enseñaban las ciencias en las escuelas. Entonces yo iba a una escuela y fui durante casi cuatro meses a una escuela naviajuelita a ver cómo la maestra enseñaba las ciencias qué ejemplos utilizaba, cómo se refería a sus estudiantes, etcétera. Entonces, naturalmente la primera clase todos los estudiantes se comportaban pues demasiado bien ahí sentados, pero conforme fueron agarrando confianza y yo me fui habituando y ellos se fueron habituando a que yo estuviera ahí sentado en el aula, la dinámica se, se empezó a convertir en más cotidiana y empezó a hacer más lo que ya nos interesa como investigadores, empezamos a ver lo que en el fondo sucedía. Entonces, tenemos que poner atención, abrir los ojos, ¿verdad? todo lo que sucede, a, a todo lo que está sucediendo intervenir lo menos posible a menos que haya un claro propósito de intervención porque hay tipos de observación participante verdad que no voy a mencionar yo acá pero hay tipos de observación participante de donde uno podría intervenir verdad y algo muy importante requiere una bitácora sobre lo realizado cada sesión de observación yo voy a enseñar una, un ejemplo de lo que puede ser una bitácora en un ratito y algo súper importante que yo creo que me parece que debemos hacer énfasis puede apoyarse en medios electrónicos o digitales como fotografías o videos, ¿verdad? Esto bajo dos condiciones. Una, que yo le pida permiso a los papás nuevamente y a la maestra y al director para tomar video o fotografía durante mis momentos de realizar la observación y dos que voy a trabajar esa información es decir que no voy a llegar a mi casa a poner un estatus en facebook hoy oh, estoy trabajando en mi tesis y vean qué lindo estuve tomándole fotos a los chiquitos cuando estaban trabajando con la maestra y empezar a hacer pública información que tiene carácter privado y que se que tienen que necesariamente ser exclusivamente para fines de mi investigación no podemos compartir las imágenes de niños o niñas eh, sin consentimiento y en especial porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es utilizando medios electrónicos para recopilar información para apoyar mi análisis verdad no para difundirlos en otros lugares es decir para cuando yo me siente en mi casa a empezar a elaborar y a empezar a analizar e interpretar mi objetivo de investigación que era conocer cómo se comportan las niñas y las niñas los niños y las niñas ante el tema de la matemática en primer grado entonces yo empiezo a, a ver los videos, empiezo a ver las fotografías entonces ese medio electrónico me ayuda a mí a apoyar mi investigación verdad ese es el fin que yo le puedo dar a la información recopilada con ese medio lo que no exime que debería tener una bitácora esto es un ejemplo de una bitácora de observación verdad importantísimo ponerle fecha ponerle hora ponerle lugar ponerle participantes y además es importantísimo descripción de la observación que se hizo y ahí tenemos que ser súper detallados verdad entonces nuevamente aquí ustedes pueden llevar un cuaderno verdad pueden llevar un cuaderno un lapicero desde que están en la escuela o en el lugar donde van a realizar la observación pueden empezar a tomar apuntes y apuntes y apuntes y traten de, de tomar todos los apuntes que sean necesarios y ojo no hay forma de hacer investigación cualitativa que involucre observación que no implique que el mismo día que uno hace la observación tiene que llegar a su casa transcribir todo el momento en que usted llega a su casa se cuesta dormir y al día siguiente empieza a transcribir les aseguro que ya se les olvidó algo y si pasa una semana ni cuántas cosas les digo que ya se les han olvidado entonces las descripciones y las bitácoras de observación tienen que completarse el mismo día que yo realizo esa observación de otra forma no voy a poder llevar a cabo una buena sistematización de esa información lo segundo traten de separar sus percepciones y anotaciones personales de lo que real, de lo que sucedió digámoslo así objetivamente es decir lo que realmente sucedió de lo que yo observo que sucedió es decir yo puedo decir la maestra regaña a los niños la maestra le llama la atención particularmente a la niña que está sentada en la fila 6 en la parte de atrás y en las percepciones y anotaciones personales yo puedo poner la niña eh, parece que tiene xenofobia porque la niña que está sentada en la parte 6 de la parte de atrás es nicaragüense o es salvadoreña o es guatemalteca y la niña parece que está realmente sesgada hacia lo que la niña la forma en la que la niña se manifiesta en las en las clases, es decir, yo necesito distanciar la observación objetiva de lo que yo estoy viendo de lo que va a ser mi apreciación y mi observación y cuando ya tenga todas las bitácoras coleccionadas voy a poder leer lo que sucedió y mis apreciaciones entonces ahí voy a empezar a hacer el análisis verdad que nuevamente esta videoconferencia no es sobre el análisis de la información pero es sobre la información y la forma en la que yo la voy a recolectar para poder tener información buena para poder hacer mi investigación y para poder llevar a cabo el análisis de la información que voy a hacer anteriormente Nuevamente estoy tomando esta tabla que se llama cuadrícula sobre la observación del participante, ¿verdad? De Macmillan y de Schumacher y vean, vean lo que señalan por acá, dice observación, quién hay en el grupo o en la escena, cuántas personas hay presentes, cómo son o cuáles son sus identidades, cómo se acepta su ingreso o en el grupo o en la escena, qué está ocurriendo, qué se dicen, qué hacen, qué actividades, qué costumbres tienen, qué sé yo, la niña empieza la clase, pone la fecha en la pizarra, hace una oración los niños se sientan, es decir, esos son los elementos que yo necesito ver y que necesito llevar a cabo a través de la bitácora y a través del registro de audiovisual y a través de todos los elementos que yo voy a ampliar para recoger información en la observación, ¿verdad? ¿Qué temas se ven a menudo, qué temas no se ven nunca? Es decir, estos cuadros que están en el libro de Macmillan y Schumacher son súper claros sobre todas las diferentes dimensiones y aspectos que yo podría llegar a observar cuando estoy realizando cuando estoy empleando la técnica de la observación en una investigación cualitativa, ¿verdad? Entonces, este, no olvidemos que lo rico de lo cualitativo es la diversidad y la cantidad de elementos que yo puedo identificar, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la entrevista a profundidad una entrevista es esencialmente una conversación entre dos personas guiada por una serie de preguntas que deben abarcar todos los temas que se han establecido en los objetivos en las categorías y en los conceptos planteados para mi investigación es decir si mi investigación es diversidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje mis preguntas tienen que estar orientadas a conocer los elementos de la diversidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje verdad no puedo llegar a preguntarle, ¿y qué? ¿Cómo estaba el clima hoy en su casa cuando salió en la mañana? Ah, qué interesante, llovía y sacó sombrilla. Entonces, no, o sea, esas son cosas que no son relevantes para el tema de la diversidad, ¿verdad? Entonces, a menos que las preguntas sean sobre las condiciones laborales de las docentes, ¿verdad? Si son las más óptimas, ¿verdad? Si hay goteras en el techo, no sé, ¿verdad? Pero es decir, dejemos nuevamente de preguntar cosas que son irrelevantes para la investigación. Y en el libro se señala que pueden haber entrevistas informales, entrevistas guiadas y entrevistas estándar. La entrevista informal me gustaría aclarar que a pesar de que está en el libro de texto, yo no se la recomendaría a nadie que se esté iniciando la investigación. ¿Por qué? porque es donde dice que no hay que no hay temas predeterminados ni nada escrito y yo eso no lo recomiendo porque ese es un tipo de entrevista que está hecha para las personas que tienen años de trabajar en investigación y que cuando se sientan a realizar una investigación lo tienen todo tan claro en su mente tan claro en su forma han llevado a cabo tantas entrevistas tantas investigaciones y tantos trabajos de investigación que el manejo de la información no se les va a complicar y no se les va a ser difícil verdad eso significa que tenemos que tener un nivel de experiencia que probablemente ni yo ni muchos de nosotros y nosotras vamos a tener entonces yo nos recomiendo decir que vamos a emplear una, una entrevista informal porque no me parece la más apropiada la más apropiada desde mi punto de vista es una entrevista guiada es decir donde hay temas elegidos y ordenados en función de lo que acontece y en función de lo que busca la persona investigar y también está la entrevista estándar que es la que está muchísimo más estructurada pero también esta entrevista al estar tan estructurada y al estar tan tan cerrada en muchos casos no nos da, no nos da toda la información que yo quisiera ahora vean también esta tabla la 4.5 de tipos de preguntas de entrevista ojo lo que señala McMillan y Stumaris, verdad tipo de, de experiencia yo quiero experiencias y comportamientos logra saber lo que hace alguien o lo que ha hecho descripciones de experiencias comportamientos acciones actividades durante la ausencia del etnógrafo opiniones y valores logras saber lo que alguien piensa sobre sus experiencias que pueden relevar de sus intenciones sentimientos logra saber la reacción de las personas emocionalmente ante sus experiencias el conocimiento conseguir información demostrable que la persona tiene o que considera la persona como demostrable sensaciones logra conocer las descripciones de la persona sobre qué y cómo ve oye toca saborea y huele el mundo que le rodea pasado información demográfica logra descripción de la persona que, de lo que tiene de ella misma para ayudar al investigador a identificar y localización de personas en relación a otra gente la información habitual la educación la ocupación etcétera estos son tipos de formas que podemos hacer eh, que, deber, que tipologías de lo que podríamos considerar y voy a ir a extenderme un poquito más con ejemplos porque si no me parece que no tendría valor igualmente las preguntas no deben inducir a la respuesta ni en la investigación cuantitativa ni en la cualitativa sabe que existen muchas formas de acoso escolar sabe su hijo que lo que le está haciendo es acoso escolar o bullying nuevamente esto es visto en un instrumento de un estudiante entonces de ahí estamos induciendo las respuestas le estamos diciendo a la persona que existen muchas formas de acoso escolar y luego le estamos diciendo que su chiquito o su chiquita está sufriendo bullying en la escuela, ¿verdad? Entonces estamos completamente induciendo a las respuestas de esa persona, ¿verdad? ¿Cómo podríamos variar esa pregunta? Dice: ¿puede describir alguna posible situación de acoso escolar? Si sabe de varias situaciones que considera acoso escolar, describa y dé de ejemplos de cómo estas situaciones se manifiestan. Es decir, le estamos diciendo a la persona que se extienda, que se abra con nosotros y que nos diga todo. Independientemente de si al momento lo que la persona nos dice es lo correcto o lo incorrecto, porque los que vamos a determinar eso somos nosotros, que tenemos un marco teórico, que tenemos objetivos de investigación y que vamos a utilizar categorías para separar y filtrar la información que se nos dé en la entrevista, le estamos diciendo a la persona que nos diga todo y que se extienda en lo que queremos saber para poder conocer esa realidad de forma cualitativa, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer preguntas y formular preguntas que van a inducir primero a la respuesta y segundo que están predeterminando a la persona a lo que van a contestar. Las preguntas no pueden ser rígidas como en los cuestionarios cuantitativos, no pueden ser contestadas con un sí o no. Eso no funciona en la investigación cualitativa. Yo no puedo llegar a preguntarle a alguien, ¿cree usted que estuvo mal lo que hizo la profesora? Sí, sí, sí ahí ya, la persona contestó lo que usted le preguntó. Es decir, lo más apropiado sería este, preguntarle a la persona y extenderse sobre experiencias y sobre las situaciones que la persona plantea eh, traje este otro ejemplo de una investigación que planteaba como objetivo dice analizar en la institución de qué manera la, los docentes están aplicando una educación inclusiva y participativa en sus estudiantes según las estrategias didácticas implementadas en el año 2016 entonces vean la pregunta dice fomenta valores de trabajo en equipo colaboración formación integral tolerancia y de convivencia en el aula cuáles actividades yo no diría que la pregunta está del todo mal pero ahí hay dos cosas que a mí no me gustan y esas son las que están señaladas como con algunos colores diferentes dice valores fomenta valores me parece que ya ahí hay una carga conceptual importante estamos preguntando a la persona que si fomenta los valores y los valores tienen una carga emocional y, y cognitiva y significativa importante entonces yo preferiría transformar esta pregunta en otro enunciado que diga explique cómo fomenta en su clase el trabajo en equipo y la formación integral entonces yo voy a poder identificar a través de la forma en la que ese docente me explique a mí cómo lo fomenta si tiene algún tipo de valor si esos valores se están aplicando o si esas estrategias realmente tienen que ver con esas actividades de qué forma promueve la tolerancia y la convivencia en el aula describa una o varias actividades que ha desarrollado para este fin entonces ahí vemos porque podemos ver inclusive las contradicciones de las personas les pongo un ejemplo la persona decir puede decir claro yo promuevo la tolerancia separando a los estudiantes en tales grupos etcétera y uno dice no pero eso parece lo más intolerante del mundo verdad entonces este yo puedo decir, y ojo, y ahí es donde viene también nuestra capacidad. No le vamos a decir a la persona en ese momento, wow, pero eso me parece intolerante, porque vamos a empezar a sesgar la investigación. No, vamos a escuchar a la persona y la persona va a decir, claro, eh, yo promuevo la tolerancia eh, separando a los estudiantes que vienen de otro país, de los que nacieron en este país, y entonces a los de este país solo los pongo a que conozcan de este país y a los de otro país los los puse a profundizar sobre el país de origen. Y digo, wow qué interesante eh, y me puede decir por qué lo está haciendo de esa forma y la persona me va a seguir diciendo y me va a seguir diciendo y me va a seguir diciendo y cuando yo llegue a mi casa y empiece a analizar va a decir bueno me di cuenta que lo que la persona interpreta como estrategia de tolerancia no parece ser la más inclusiva porque al, por el contrario está separando a los niños y a las niñas y la persona lo justifica porque está aplicando esto y estas y estas estrategias entonces man, más bien vamos a reconocer que las cosas no se estaban dando de la mejor forma y lo vamos a poder identificar verdad Nuevamente aquí hay otra pregunta que dice, planifica y trabaja en equipo con los actores que dinamizan el sistema educativo para adaptar los estilos de aprendizaje y las necesidades que tienen sus estudiantes. Y yo digo, wow, a mí, a mí me hacen esa pregunta y siento como que me siento en un examen, ¿verdad? En una encuesta, en una entrevista, ¿verdad? Porque yo, wow, planifica, uy, sí, estilos de aprendizaje, uy, necesidades, uy, di, sistema educativo, wow. No sé, o sea, es como muy fuerte para mí ver tantas cuestiones en una misma pregunta. Entonces, empecemos mejor a preguntarle a la persona porque nos diga cómo hace las cosas. No hay mejor forma de saber si alguien hace o no hace algo que, que, que describa cómo realiza las cosas. Entonces, detalle las acciones que lleva a cabo en la institución para adaptar los contenidos a los diferentes estilos de aprendizaje. Ah, bueno, yo hago esto, lo otro y lo otro. Entonces, ahí vamos a saber si lo hace o no lo hace. Y si sabe lo que es un estilo de aprendizaje o no lo sabe. ¿Por qué? Porque la persona dice, claro, yo lo que hago es este hacer esto y de esta forma. Entonces, yo me puedo dar cuenta si realmente lo aplica o no y le podemos formular una pregunta adicional a esa pregunta diga ¿quiénes participan de estas acciones y cómo se integran en la planificación entonces ahí nos vamos a dar cuenta si trabaja con otras personas o no verdad y si realmente logra un tipo de integración en la planificación del trabajo en equipo con actores que dinamizan el sistema educativo verdad es decir estamos simplificando completamente una pregunta muy pesada y muy cargada de conceptos hacia las experiencias y hacia la descripción y la narración que es lo que nosotros queremos describir y luego lo podemos clasificar con los conceptos que estábamos utilizando en el prim en la primera pregunta que estábamos llevando a cabo verdad nuevamente hay otra pregunta los materiales que utilizan en la enseñanza son creativos e innovadores motivándolos a los alumnos al momento de aprender a mí me hacen esa pregunta y yo diría sí claro por supuesto que son creativos innovadores y los motivan verdad no me va a decir realmente y no voy a poder descubrir si realmente eran o no eran creativos, innovadores y, y realmente motivadores esos materiales. Mejor le pregunto a la persona: ¿usted me puede describir cómo son los materiales que utiliza para trabajar con sus alumnos? Si puede, mostrarme algo de ese material, se lo agradezco. Entonces, al momento de yo hacer esa entrevista, primero voy a saber que me los describa. Decir: Claro, son los mismos que tiene el MEP que me manda a mí todos los meses y yo los estoy empleando. Pues ahí. Pues yo llego y lo copio a la pizarra y lo, lo, ¿verdad? Entonces me doy cuenta, wow, no tenía nada ni de creativo ni de innovador y motivarlos, pues me quedó la duda, ¿verdad? Entonces, este, yo necesito profundizar y reconocer esa información, ¿verdad? Y, y necesito formular esa pregunta de forma tal que las personas me den esa información. Las preguntas deben centrarse en lo descriptivo, en lo narrativo cuáles son las estrategias para la atención a la diversidad que lleva a cabo en su escuela pongamos un ejemplo es necesario hacer énfasis al momento de preguntar en las características que permitan ampliar el alcance de las preguntas usando expresiones como explique cómo se da dé uno o varios ejemplos de lo que está afirmando cuente cómo sucedió esto la última vez que debió enfrentarse a esta situación dónde fue que se presentó esta situación cómo se comportan las personas al momento de implementar Detalle a qué se refiere cuando afirma tal cosa. Describa cuáles son las actividades que usted realiza. Exponga cómo hace la maestra para, en, para enviar los comunicados. A, Narre cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos. ¿Cuándo fue la primera vez que usted llevó a cabo tal actividad? Recuerda que se debe que los niños empezaron a ausentarse eh, eh, sistemáticamente en el mes de septiembre del año. ¿Qué significa para usted aprendizaje, estilos de aprendizaje? Me explico. Esos son los estilos de preguntas que nos van a dar la información que nosotros con nuestro constru constructo teórico y con nuestro manejo teórico vamos a poder interpretar y analizar. ¿verdad? es decir nosotros lo que necesitamos de una entrevista es que la persona nos dé el, el material el insumo puro en bruto sin nosotros inducirlos a las preguntas y a las respuestas y que más bien nos digan las cosas desde donde ellos los tienen y como les digo las mejores estrategias nunca fallan que nos den ejemplos que nos digan cómo lo hacen que nos muestren los materiales que nos describan una situación que nos detallen eh, un significado, es decir, esas son las formas en las que vamos a poder recolectar esa información de forma cualitativa. Cuando realizo la entrevista, aunque esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que estoy escuchando, me debo abstener de realizar comentarios al entrevistado o a la entrevistada. Ok, súper importante. Y esto es algo que solamente la experiencia se lo da a uno. La persona está diciendo, viera, que mi chiquito sufría mucho porque este la maestra lo trataba de tonto y esto, uy, qué pena, no puede ser posible. Y uno empieza ahí como, no puede ser, empieza a generar juicios de valor y a, y a expresarse. Qué interesante, a mi hijo le pasó lo mismo, viera, la semana pasada cuando yo fui, no, me estoy metiendo completamente en la entrevista y estoy interrumpiendo a la persona. Uy, sí, tiene razón, la directora no sabe lo que hace. Estoy empezando a sesgar la entrevista. Déjeme y le cuento lo que me pasó a mí. ¿Sabe cómo yo solucioné eso? Uy, no, entonces ya empecé a darle ideas a la persona y empecé a perder el hilo y mi rol como investigadora o como investigador y empecé a meterme en esa entrevista. Ahora, eso no quiere decir que si estamos haciendo una entrevista no vamos a tener empatía. Creo que la mejor forma de no meternos en la entrevista, de generar empatía, es con la comunicación no verbal. Es decir, haciendo afirmaciones, o nuestras expresiones en el rostro, o las manos, eh, es decir, la forma en la que estamos sentados, cambiar de posición, etcétera, ¿no? Pero en la medida de lo posible, no inducir a las respuestas y no meternos. Y, y ojo, es muy difícil. Yo he hecho entrevistas donde estoy completamente entiendo y soy completamente empático sobre alguna situación que le está sucediendo a una persona, pero no le puedo decir en ese momento. Porque yo necesito que nada más la persona se exprese y me dé a mí esa información. Cuando termina mi entrevista, ojo, yo digo, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, punto. Entonces, cuando yo cerré ese trabajo, yo empiezo a hablar con la persona y le digo, ay, qué pena, vieras que cuando me estabas contando algo, yo me acordé que a mí una vez me sucedió esto y yo pensé lo mismo que usted me dijo, yo sentí lo mismo. O al final de la entrevista, cuando la, la, la, la, la mamá o el papá le dice, ay, sí, qué pena, viera que eso que la maestra está haciendo, yo estoy de acuerdo con usted que está equivocado. Yo le recomiendo a usted que haga esto y esto y esto y esto, pero al final, cuando yo ya terminé, cuando yo ya no estoy en mi periodo de recolección de información, en el momento en que yo hago la entrevista me tengo que abstener de involucrarme y de poner mis juicios o mis criterios a la persona que yo estoy entrevistando nuevamente recomendaciones para llevar a cabo una investigación cualitativa utilice una aplicación de su teléfono celular para grabar y transcribir el audio o video de sus entrevistas solicite permiso a la persona para ser grabada algunas aplicaciones para celular que están ahí audio Recorder, grabadora de voz simple voice Recorder en los en los iphones hay para celulares android y iphone es que yo lo que pienso es que hoy día la investigación cualitativa tiene muchísimos más recursos que lo que teníamos cuando yo estaba en formación hace muchos años digamos que teníamos que comprar eh, grabadoras de voz o que nos prestaran una o en el peor de los casos ir a hacer una entrevista sin poder grabarla verdad entonces este creo que hoy día hay muchos recursos tecnológicos que podemos utilizar que nos facilitan esa recolección de información entonces si tenemos una grabadora de voz nos podemos concentrar en ponerle atención a la persona ponemos la grabadora de voz acá y nosotros solamente conversamos con ella le ponemos atención le prestamos la debida atención que requiere y luego nada más tomamos la grabadora de voz no la llevamos y llegamos a la casa y empezamos a escuchar empezamos a transcribir la información y nos damos cuenta de cómo realmente lo que se dijo y podemos profundizar en ese análisis y ampliar Nuevamente, recomendaciones para llevar a cabo la investigación cualitativa, inmediatamente que llegue a su casa, descargue el audio, videos o fotos en su computadora, realice todas las, todos los respaldos que ustedes necesiten, en llaves, en la nube, en, drug, en drive, lo que uno alojó en internet no se va a perder nunca, va a estar ahí como hasta que se acabe la humanidad. Si lo metemos en un drive o en un Dropbox, ahí va a estar por siempre ese audio. Nada peor que ir a haber hecho una excelente entrevista y perder la información recopilada extraviar la bitácora extraviar las fotografías eh, para lamentablemente por todas la, a mí me pasado a mí me pasó exactamente esta situación yo fui a hacer observaciones a una escuela en tilarán sobre el uso de computadoras en una escuela unidocente el año pasado en agosto llegué a mi casa transcribí todo el material lo pasé a la, a la computadora y en septiembre me robaron la tableta con la que había recopilado toda la información videos, audios no perdí absolutamente nada porque yo ya lo tenía en mi computadora. Pero si yo no lo hubiera pasado, no tendría nada de lo que fui a observar a Tilarán, excepto las bitácoras que completé. Pero en todo caso, tan información tan rica y tan valiosa como los videos que luego yo me senté, que luego nuevamente eso sería tema de otra videoconferencia, me senté a ver los videos, me senté a interpretarlos, me senté a analizarlos. La, la hubiese perdido. Entonces es súper importante una vez que tenemos esto este, empezar a hacer, eh, eh, empezar a guardar esos archivos. Organice sus materiales por carpetas y coloque el nombre, la fecha, una descripción del material que está colocando. Si sí he tomado video o fotografías para poder analizar con mayor profundidad. Posterior a mi visita, lo que ya he valorado, no puedo compartir estas imágenes fuera del ámbito de mi investigación, no puedo divulgar estas imágenes por ningún medio digital ni en red social. O sea, hablamos de Facebook o similares, ni el WhatsApp de la familia. verdad Es decir, no son espacios para compartir esa información. En realidad para cerrar, este, estos son recomendaciones para elaborar técnicas, instrumentos para aplicarlos, para llevarlos a la práctica. Eh, es decir que me parece súper importante es que los tengan en consideración. Eh, ya lo que queda al final son las referencias que voy a leer un poquito más adelante. entonces sí me gustaría eh, darle el pase a, a las personas que están en sus casas, nuevamente también a las personas que están acá en la sala para que puedan realizar preguntas y va a estar la tutora Dorians por acá eh, recogiendo la información del chat y este yo voy a estar por acá para dar respuesta a eso me imagino que vamos a dar como un minuto de tiempo y este entonces eh, vamos a pasar al minuto de tiempo disculpe que pregunte sí ok perfecto entonces vamos a dar un minuto y en ese minuto también las personas que están en la sala si necesitan salir pueden levantarse y regresar para la, la parte de preguntas bueno, eh, sabemos que hay muchas personas que están en el chat y hay, aquí ha estado Dorians contestando preguntas y yo voy a contestar todas las preguntas que sea necesario aclarar en, en el chat y hay una pregunta de Susana una estudiante que está por acá en la sala y le voy a dar el, el, la palabra para que ella formule su pregunta Sí, buenas tardes bueno según la videoconferencia que usted nos acaba de dar sí entendí muy bien, digamos, eso de la cuestión de las preguntas que no tienen que ser muy cerradas, de que sea así si sí o si no, sino que tienen que darnos un poco más de información. Mi pregunta es, eh, ¿hay una cantidad eh, de preguntas? Yo le entendí que no podemos hacer tampoco 100 preguntas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo más adecuado en cuántas preguntas eh, podemos hacer en cuanto a los objetivos? Por ejemplo, yo puse un objetivo eh, el, el objetivo general y puse tres objetivos entonces no sé si tendrá que ver entre más objetivos ponga más preguntas eh, tendré que hacer o hay un límite o que usted me diga bueno pueden ser 40 preguntas 30 preguntas que no cansen a la persona otra pregunta que tengo cuántas son las personas que yo debería de entrevistar para que sea algo válido, cinco personas, cinco maestras, un grupo de 20 estudiantes o 10 profesoras, 10 padres, o sea, cómo tomo yo ese rango para para saber cuánto es el la cantidad por lo menos mínima que yo requiero para que mi, mi, mi investigación sea buena o que pueda obtener digamos buenas información, recopilar buena información y también por ejemplo si yo quiero bueno el sí entendí eso es que si yo quiero grabar a la persona obviamente yo se lo tengo que indicar verdad para que la persona esté totalmente de acuerdo eh, de que va a ser grabada pero que tampoco voy a usar esa grabación para eh, ninguna cosa ni, ni las fotografías y en cuanto a las fotografías por ejemplo si yo le pido permiso en este caso si yo deseo tomar una foto en el aula se la pido a la profesora en este caso que sería la encargada de los niños o en este o tendría que digamos la profesora tendría yo que enviarle un permiso a los padres y volver y que los padres les den permiso o tal vez otra sería como hice yo en una práctica que realice digamos tomarle fotos a los niños pero no tomarles las caras digamos como tomarlos de espalda cuando estaban trabajando y buscarles posiciones tal vez en las que no se les se les involucre su rostro puesto que digamos que eso fue una tesina, en un informe un diplomado entonces no sé eh, para que usted me aclare como un poco esas dudas Okay, voy por partes la cantidad de preguntas eh, bueno usualmente a ver separemos nuevamente como en esta videoconferencia yo hablé de cuantitativo y cualitativo eh, en, en un cuestionario cuantitativo pueden haber 20 30 ítems verdad de preguntas formuladas en un instrumento o en una guía verdad no es un cuestionario más bien una guía de preguntas para una entrevista podrían haber 10 preguntas 15 preguntas verdad perfectamente bien formuladas o bien planteadas cuando yo digo guía de preguntas yo inclusive tengo que ver la forma en la que yo voy a contestar esa pregunta y yo creo que aquí viene más con la estrategia de llevar a cabo una entrevista por ejemplo que con la cantidad de preguntas que yo formule porque por ejemplo yo puedo empezar a hablar con una persona, ¿verdad? Llego donde la maestra o donde la mamá o donde el papá y le digo, bueno, cuénteme cuáles han sido los principales problemas de aprendizaje que ha tenido Juanita, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces la persona empieza y empieza a hablar y habla y habla y habla y habla. Y yo me empiezo a dar cuenta que la, la, la mamá o el papá o la maestra me empezó a contestar la primera pregunta pero además se extendió y empezó a hablar de la segunda y de la tercera inclusive entonces yo veo que ya el tema se empezó a abarcar verdad entonces si yo veo que el tema se empieza a abarcar a través de la primera respuesta yo digo bueno la maestra me habló de lo primero pero además ya se extendió a la segunda y un poquito de la tercero. entonces este yo no voy a hacer la segunda pregunta sino que voy a empezar a decirle a partir de la tercera pregunta que inició o empezó a, a hablar de ese tema, pero no lo amplió lo suficiente, entonces yo le voy a decir, bueno, usted acaba de decir que el principal problema de Juanita es que ella no recibe apoyo en su casa. Usted me podría decir por qué usted cree que Juanita no recibe apoyo en su casa. Y yo podría tener una pregunta que se llame, eh, ¿cuáles son los apoyos que usted sabe que Juanita recibe en su casa? Entonces, estoy cambiando la connotación de la pregunta para adaptarla a la conversación que yo estoy llevando a cabo en este momento en la entrevista para no cortar con el proceso precisamente de entrevista y que no suene muy telenoticias verdad sino que parezca una conversación y entonces yo estoy retomando a partir de un punto pero yo sé que esa guía de entrevista la estoy abarcando porque a través de lo que yo estoy preguntando a las cosas a las que yo les quiero dar interrogante las estoy completando entonces nuevamente usted me acaba de decir que si usted tiene tres objetivos entonces serían más preguntas eh, no necesariamente o sea uno podría deducir que sí pero Primero, uno, un objetivo se podría contestar a través de las entrevistas y otro a través de las observaciones. Entonces, no necesariamente está utilizando la misma técnica para recoger la información para el objetivo 1 que para el objetivo 2. Entonces, yo no le podría decir que es que ocupaba 20 preguntas porque eran tres objetivos, sino que puede ser que ocupe 10 preguntas porque un objetivo va a abarcar A y un instrumento de observación para el objetivo B o el objetivo 2, entonces creo que esos son elementos y creo que lo más importante es que esa guía de entrevista abarque todos los temas que yo quiero o que yo necesito abarcar para el objetivo que yo quiero o que yo me planteé en mi investigación. Si el objetivo uno decía eh, conocer las estrategias pedagógicas que las docentes conocen y aplican, entonces yo voy a hacer solamente preguntas que tengan que ver con las estrategias pedagógicas y con los elementos que las maestras usan. Entonces yo voy a empezar por ahí. Lo que voy a procurar es que estas 5 o 10 preguntas sean lo suficientemente detalladas, que me incluyan ejemplos, que me digan que entienden, que me digan sus significados, que me digan cómo lo hacen, inclusive que me lo muestren, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a recopilar esa información, ¿verdad? No depende tanto de la cantidad, sino de la de la cantidad de preguntas que va a abarcar la la información que yo necesito recopilar. Este, la última que dijiste era sobre. Ah, okay sí. Eso es súper importante y ciertamente lo salté de decirlo acá. En investigación cualitativa hay un concepto que se llama saturación. ¿Qué es la saturación? Recuerden que hacer una investigación no es solamente ir a recoger la información, sino es irla idealmente analizando y procesando en el momento en que yo lo voy haciendo. Entonces. La saturación es cuando empiezo yo a ver que la información que yo estoy recibiendo se repite y se repite y se repite. Entonces, si yo quiero conocer las estrategias que implementan las docentes, yo puedo decir que voy a entrevistar a cinco docentes. Pero de esas cinco docentes, todas me dicen 10 estrategias diferentes. Y yo digo, wow, aquí todo el mundo sabe estrategias diferentes. Entonces, yo voy a entrevistar a cinco más para ver si cinco más me dicen cinco estrategias diferentes más. Entonces, entrevisto a cinco docentes más. Y me doy cuenta que después de que entrevisté a esas cinco, las otras cinco me dicen relativamente las mismas estrategias. Entonces ya llegué al punto de saturación. A final de cuentas, en esta escuela, las diez maestras que entrevisté conocen las mismas diez o cinco técnicas, ¿verdad? Entonces ya no necesito profundizar más, porque a través de esas entrevistas yo ya descubrí todas las estrategias y técnicas que ellas implementaban. Entonces yo podría saberlo con entre cinco y diez personas, ¿verdad? Dependiendo de la información que yo ya he ido recopilando lo usual es para una investigación corta entrevistar entre 5 y 10 personas si quisiéramos un número verdad y para una investigación ya casi de nivel de maestría doctorado pueden ser hasta 20 o 30 personas entrevistadas dependiendo de la profundidad ya si usted ocupa entrevistar a más de 20 personas o 30 inclusive ya casi debería de considerar un cuestionario verdad porque ya es demasiada información pero lo ideal o el promedio, digamos, está entre 5 y 10 personas siempre tratando de aplicar algún criterio de saturación. Es decir, que, que la cantidad de información que me está dando ya se repite o es la misma de la maestra 1 a la maestra 7, ¿verdad? Ya dijeron relativamente lo mismo, para poner un ejemplo, ¿verdad? Dorian. Ok, si sí, vamos a pasar ahora con las preguntas que están en... Eh, las personas que están en la sala de chat y le voy a dar la palabra a Dorian para que vaya formulando las preguntas y yo voy a tratar de ir contestando por aquí poco a poco. Ah, voy a hacer una observación, mientras que ustedes están todavía en la sala de chat, que recuerden que esta presentación de PowerPoint para las personas que dijeron que no pueden ver los cuadros, que se veían un poquito difusos, la pueden descargar de la biblioteca de la videoconferencia y ahí pueden entonces verla en detalle. Y además pueden revisar los artículos que yo estoy citando porque ahí vienen las referencias e ir a esas escalas tipo Likert y tipo diferencial semántico para ver los ejemplos que yo utilicé aquí para elaborar esta presentación. Buenas tardes eh, a, a todas las que están acá y los que nos acompañan en los diferentes centros universitarios de Heredia, de Alajuela, de Nicoya, de San Marcos, de Punta Arenas. Eh, los invitados, ¿verdad? Las personas que están desde sus hogares. Eh, quiero dar inicio a. Yo he estado ahí por medio del chat contestando algunas de sus inquietudes, ¿verdad? Espero que haya sido eh, clara, eh, pero aquí nos vuelven a mencionar. Dice: ¿Cómo se puede utilizar la entrevista en una investigación cuantitativa? Muy buena pregunta. Y le voy a decir que es lo menos recomendado que uno podría hacer, aunque no es imposible hacerlo. ¿Por qué? Eh, porque si yo uso una entrevista en investigación cuantitativa, eso quiere decir que voy a tener que devolverme a mi casa a revisar con un nivel de detalle amplísimo la información que yo hice y empezar a generar números y a codificar y a codificar y a codificar toda esa información y decir cuántas veces las personas hacen A, cuántas veces las personas hacen B, cuántas veces las personas hacen C y entonces voy a tener que luego empezar a generar tablas gráficos y figuras y análisis a partir de algo que me parece súper complicado es decir a final de cuentas para qué quería yo hacer entrevistas y si lo que yo quería era cuantificar la información mejor hubiera hecho un cuestionario o una encuesta de un inicio y entonces hubiera elaborado categorías hubiera operacionalizado mis conceptos y hubiera determinado que quería cuantificar esa información lo que están planteando en realidad debería ser parte de una estrategia de investigación donde primero yo analizo los datos de forma cualitativa y luego a partir de la información cualitativa yo hago una segunda etapa de investigación o una segunda investigación donde planteo un cuestionario cuantitativo, ¿verdad? Porque imagínense, además les voy a decir una cosa, no es científicamente eh, válido agarrar 10 entrevistas y cuantificarlas y generalizar estamos hablando de una muestra de población demasiado pequeña 10 personas como para generar estadísticas que digan el 100% cree el 10% piensa el 30% opina cuando estamos hablando solamente de 10 personas verdad es decir este entonces se perdió lo rico de la información que al final de cuentas era lo, lo cualitativo y la entrevista no entonces si bien es cierto no es imposible pero si usted me dice que le va a hacer 50 entrevistas a personas primero pienso que va a durar muchísimo tiempo recogiendo esa información segundo que va a durar muchísimo tiempo codificando esa información y procesando esa información para hacerla cuantitativa y sería como como un poquito innecesario sabiendo que podría haber partido mejor desde un enfoque cuantitativo desde un inicio y haberlo hecho de esa forma verdad otra de las interrogantes eh, es la observación es un instrumento cualitativo tanto como cuantitativo. Okay, eh, sí, exactamente. Sin embargo, cuando yo estaba planteando esta videoconferencia hice dos cosas. Uno, me circunscribí a los a las técnicas que estaban en los libros de Macmillan y Schumacher, que son los libros que estamos utilizando en Fundamentos 1 y 2 y yo dije que vamos a hablar sobre la observación participante, es decir, no es la observación que se basa en listas de cotejo para elaborar cifras o números o datos, este, sobre hechos o acontecimientos, sino en la observación que se basa en la elaboración de bitácoras y en la observación de forma cualitativa de los datos. Este no quise también hablar de la observación a través de listas de cotejo porque en los textos que estamos utilizando no viene esa técnica y me pareció que no era recomendado sacar a, a los estudiantes y a los estudiantes de, de los textos que estamos utilizando en este momento y segundo porque efectivamente representa como un nivel de complejidad y, y de, de cruce de, de, de enfoques el hecho de que se pueda llevar a cabo observación a través de una técnica cuantitativa con listas de cotejo, que me pareció que preferí centrar esta videoconferencia en lo que era la observación participante, que fue de la cual yo hablé acá, y la entrevista en el caso de investigación cualitativa. Ahora, sí, en fin, ¿sí? si usted me dice si ¿sí se puede hacer una investigación cuantitativa a través de observación por medio de listas de cotejo, yo le diría que sí se puede hacer y que adicional a la presentación que yo hice en esta videoconferencia, ustedes podrían llegar a la biblioteca, llegar a las bases de datos y buscar más información sobre cómo se puede llegar a hacer una investigación cuantitativa a través de listas de cotejo y de observación. Eh, además, eh, consultan por aquí o más bien quiere que, que se retome por favor eh, como un listado o mencionar así eh, certeramente, verdad, bajo el enfoque cuantitativo eh, ¿Cuáles son las escalas? Si solo las escalas que se mencionaron hoy se, se deben utilizar, si se pueden hacer escalas propias. Ok. A ver, cuando yo dije que había escala de tipo Likert y escala de diferencial semántico, es porque esas son tipos de escalas. ¿Me explico? O sea, las escalas que utilizan eh, qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo está o qué tan contrastante es, o sea, bueno o malo, eh, enfermo o saludable, etcétera. Esas son las de diferencial semántico y las otras son las escalas tipo Likert. este Hay una escala que se llama Goodman, que yo no hablé de esa escala acá por dos razones. Una, porque es más utilizada en psicología y dos porque no se encontraba también dentro de los ejemplos de técnicas por lo menos en los libros de Macmillan y Schumacher que nosotros estamos utilizando en este momento entonces me pareció que era complejizar mucho la videoconferencia por dos razones uno si, si aprendemos a utilizar las escalas tipo Likert y las escalas de diferencial semántico tenemos dos excelentes recursos que no tendríamos que recurrir a la escala de Goodman ¿verdad? es decir si no sabemos utilizar una o la otra para qué queremos saber otra más y segundo ¿eh, la otra parte era eh, era puntualizar digamos todos los tipos de, de instrumentos okay, sí. que se pueden. Eh, en realidad lo que yo dije es que pueden haber preguntas o enunciados en los cuestionarios y que pueden haber escalas verdad eh, ahí esos básicamente la información que nosotros necesitaríamos recopilar para una investigación educativa en un nivel de grado o, o licenciatura verdad están y se concentran desde mi punto de vista en esas dos es instrumentos o herramientas hay libros más especializados de investigación que nos podrían dar otro tipo de ejercicios y otro tipo de escalas que yo los invito a que las personas que quisieran explorar esos otros instrumentos lo hagan pero yo les digo en realidad que no le ven de utilidad una escala tipo Likert cuando los ejemplos que pusimos acá son me parecen a mí bastante claros bastante útiles yo les veo muchísimas aplicaciones en la investigación educativa igual le veo muchísimas aplicaciones a la, a la escala de diferencial semántico y si las pulimos y si las hacemos bien ahí están hay otra cosa que quiero decir evidentemente los enunciados hay dos opciones los hacemos nosotros o los tomamos de otras investigaciones eso qué quiere decir que yo podría si yo estoy haciendo una investigación sobre estilos de vida y hábitos de salud yo podría tomar la misma escala que ya investigaron las personas que yo presenté aquí un ejemplo sobre hábitos de, de, de alimentación y utilizarla en mi investigación es completamente válido Pero completamente poner, válido poner en el tanto yo diga que voy a utilizar la escala elaborada por voy a devolverme aquí atrás la escala elaborada por este yo en mi investigación voy a utilizar la escala que fue elaborada por Lima Serrano, Lima Rodríguez y Sáenz Bueno en el 2012, la escala de actitud hacia la alimentación. Eso es completamente válido, completamente válido, por dos razones. Uno, la escala ya está hecha, la escala fue validada, o sea, la hicieron probablemente profesionales de la medicina y la salud, es decir, es un ejercicio perfectamente válido, es más, hasta yo diría que hasta recomendado, es decir, hasta recomendado. Porque yo no estoy inventando algo que tal vez no sé si estoy en la mejor capacidad de profesional hacer, de hacer o no hacer, sino que estoy utilizando un recurso metodológico, en este caso haciendo uso de una escala tipo Likert que ya fue aplicada en otro lugar y que fue validada y la voy a utilizar en mi investigación simplemente cuando yo hago mi capítulo de metodología de la investigación digo bueno voy a hacer una investigación sobre la alimentación de las maestras de la escuela tal y para efectos de mi investigación voy a utilizar la escala elaborada por Lima Serrano Lima Rodríguez Sánchez, bueno escala de actitudes de alimentación que fue utilizada en la investigación de ellos en el año 2012 para ver si los resultados se comparan o no se comparan con la información que tiene las maestras de la escuela donde yo voy a trabajar eso es Completamente válido, como les digo, tanto utilizar una escala que ya fue utilizada como elaborar la escala a partir de mis intereses de investigación. También tenemos, voy a hacerle otro, un bloque de tres preguntas, okay. porque te, tenemos más, es que hoy estamos así de feria. ¿verdad? Preguntones. Estamos preguntones, eso es muy bueno. Dice, ¿cómo sé yo a quién tengo que preguntar? Cuando yo hago una investigación, ¿cómo sé yo si es a los niños, si es al maestro, si es a los padres de familia? ¿Cómo sé yo a quién preguntar? ¿Cuántas observaciones tengo que hacer en una investigación cuantitativa? Y para cada objetivo, real de, ¿debo realizar instrumentos diferentes o con un mismo instrumento puedo darle respuesta a dos objetivos? que okay, la primera era, perdón, perdón. ¿Cómo sé yo a quién tengo que preguntarle? Ajá, la otra. Cuando hago una investigación. ¿Cuántas observaciones tengo que hacer en una investigación Ajá. cuantitativa? y que si para cada objetivo okay. debo realizar un instrumento diferente o con un mismo instrumento puedo abarcar un, okay. uno o varios objetivos. Bueno, la primera pregunta ¿a quién debo? ¿Cómo sé yo a quién? Eso es lo defino sí. mi objetivo de investigación, ¿verdad? Sí, sí, de es decir, este si ¿Cómo? mi objetivo de investigación es conocer las estrategias didácticas implementadas por las docentes de la escuela tal para aplicar los nuevos programas de, de español y matemática, entonces mi objetivo me está diciendo que yo tengo que ir a observar o a encuestar o a entrevistar a las docentes que dan español y matemática, ¿verdad? es decir, eh, ahí es donde yo selecciono a la persona. Si yo quiero saber este, eh, las estrategias de apoyo que llevan a cabo los padres y madres y encargados de los estudiantes para las actividades extracurriculares de sus niños o niñas, entonces yo te quiero entrevistar a los padres o a, la, o a o etcétera, ¿no? Entonces eso me lo dicta mi objetivo de investigación. ¿Cuántas observaciones, nuevamente, eh, lo recomendado en un ejercicio son? Yo diría que por lo menos unas cuatro semanas de observación son necesarias para que una persona reconozca y que ya hay una aparente normalidad porque nunca la va a ver 100% mientras que yo esté observando pero para poder observar patrones y para poder observar algo unas dos o tres veces por semana por unas cuatro semanas para una investigación digamos de grado de tesis y para un ejercicio de investigación de un curso yo diría que unas dos semanas de observación podría ser válido para ver algo y encontrar algo verdad y la última pregunta era Dorian, perdón era era... Eh, si si sí, tengo que utilizar ah. para cada objetivo un instrumento diferente o con un mismo instrumento okay, puedo sí. contestar varios objetivos. Pa y Ustedes podrían más. elaborar un, un mismo instrumento también para, conte para recoger información para el objetivo 1 y para el objetivo 2 eso no, no es ningún problema. Podría ser que la sección A del instrumento, sí. si el primer objetivo es conocer la información sociodemográfica de los padres de familia de la escuela y el segundo objetivo B es saber eh, eh, los, si los padres de familia conocen sobre los estilos de aprendizaje, perfectamente bien la sección A de mi instrumento, de mi cuestionario, puede ser aspectos sociodemográficos y la sección B puede ser sobre estilos de aprendizaje. Y ya ahí tendría para contestar mi objetivo A y mi objetivo B. Tengo otra pregunta. Uh -huh. Dice, ¿Cómo puedo expresar una investigación que se refleja más por hechos que por libros? Que mis referencias textuales sean pocas eso es un poquito complejo porque además se escapa un poquito sí. del tema de elaboración de técnicas Pero y instrumentos para investigación yo lo que le diría son dos cosas si estamos somos estudiantes que casi todos los que están conectados a esta videoconferencia son estudiantes que lo comenten de su situación a sus tutores o a sus asesores de trabajo final de graduación y que les digan vea yo creo que hay muy poquito porque quizá pues ahí ya te, es como como un doctor verdad y ahí te, tendríamos que ver el caso en particular cuál fue el tema que usted seleccionó y por qué y por qué cree que hay pocas investigaciones y por qué cree que se dan los hechos porque quizá lo que está sucediendo es que no está todavía sujeto estudio todavía no está lo suficientemente bien lo suficientemente bien concreto y entonces todavía no ha llegado a ese punto donde la investigación ya ha, ha, ha logrado dar con un objetivo claro entonces quizás sería importante pasar esta consulta o elevar esta consulta con el tutor o la tutora del curso y con el asesor. Eh, Manuel que pide una, una participante por favor que si le puede volver a poner en pantalla la bitácora de observación que necesita tomar unos datos. Okay, sí. Aquí está el ejemplo de la bitácora de observación participante en este caso la fecha, la hora, el lugar, participantes la descripción, es decir, la descripción, recuerden que es la parte más objetiva, es decir, donde yo anoto lo que se hizo y las percepciones y las, las anotaciones personales van a la par, que es lo que yo ya dije. Cuando la maestra dice, yo digo, la maestra eh, le habla fuerte a la chiquita que está sentada en la fila 6, en la parte de atrás, y en las percepciones y anotaciones personales personal, yo digo, es que yo creo que esa chiquita es hondureña y la maestra aparentemente eh, le, le cuesta... Eh, asimilar que haya estudiantes de otras nacionalidades en su escuela y aparentemente no trata de la forma más adecuada a la niña. Ahí es donde van mis observaciones personales y en la derecha va la, la parte objetiva de mi observación y que también tenemos personas desde Nicaragua entonces para enviar un, un saludo ah, hasta allá dice que tenemos estudiantes que están en Nicaragua en este momento entonces sí, que dice que quiere que les mandemos un saludo Salud. les mandamos un saludo y uh -huh. también yo sé que hay estudiantes de la cátedra que están en México y en Los Ángeles y en Houston que no me mueva <risa> este yo no he ido, y pero, que ¿no? hay estudiantes que están <risa> en diferentes lugares pues bienvenidos y bienvenidas y además porque esta videoconferencia posteriormente la vamos a colocar en el canal de YouTube y quedará en la biblioteca y la podrán ver y la podrán repasar Una todas las veces que sea necesario. Y nuevamente repito, esta presentación en PowerPoint está en la biblioteca y voy a ir al final para ir cerrando si no hay más preguntas. Que recuerden que las referencias que yo utilicé para hacer esta presentación están aquí atrás, entonces no, no he mentido, ¿verdad? Aquí está la investigación de Lima, Serrano, y verdad diseño y validación de dos escalas para medir la actitud hacia la alimentación y la actividad física durante la adolescencia. Ahí está la investigación en la revista española de salud pública. Está el texto de Macmillan y Sumager, el Fundamento y Metodología de la Investigación 1, que es eh, do, lo, está también el Fundamento y Metodología de la Investigación 2. Está un texto que está en inglés, que sí utilicé, que se llama The Practice of Social Research y también está uno la investigación donde, donde saqué la escala de diferencial semántico que es la de Martina Gutiérrez Mejía Teruquina que se llama percepción del estudiante de medicina de una universidad pública acerca del docente, acerca del docente adulto mayor y del adulto mayor en general en una revista que se llama Anales de la facultad de medicina y ahí están las referencias y si ocupan ver eh, las escalas que yo puse de ejemplo con solo entrar a internet y entrar a esas investigaciones es más solamente leer las investigaciones ya les va a servir para entender cómo fueron aplicadas las escalas y cómo fueron aplicadas las escalas tipo Likert y las escalas de diferencial semántico para utilizarlo como un ejemplo verdad este y, y nuevamente la información también va a estar en la presentación en powerpoint que está aquí en internet y que la pueden descargar y pueden consultarla en cualquier momento y luego la videoconferencia en la Luego la, la videoconferencia que va a quedar tanto en el canal de YouTube como en eh, el canal de la biblioteca de la UNED. Y ahí está mi, el correo electrónico de la cátedra que es investeductiva.rounet.ac.cr. Eh, realmente esta ha sido una de las videoconferencias más grandes que hemos hecho. Mucha participación, muchas personas. Eh, creo que también nos queda material para seguir trabajando y para seguir ampliando y apoyando todos los procesos de investigación, entonces naturalmente vamos a seguir haciendo videoconferencias y dando más recursos y siendo lo más detallados y específicos que podamos para apoyar todo el trabajo que realizan en Costa Rica, en Nicaragua, en Estados Unidos, en México, en, en todos los lugares donde nos vean. Y agradecemos mucho su participación a todas las personas que estuvieron en la sala, a la tutora Dorians que está por acá, que estuvo atendiendo el chat y a todas las personas que estuvieron conectadas y que están hoy en el encuentro de investigación. Eh, que estamos aquí para, para trabajar y para esto, para apoyar y para que ustedes tengan mucho éxito en, en los procesos de investigación. Y la, recuerden que la investigación la van a seguir haciendo a lo largo de su formación profesional y a lo largo de su ejercicio profesional. Entonces, eh, les agradezco mucho y su tiempo y su atención y, y, y todo el trabajo. Muchas gracias.